Como docentes, nos resulta familiar el término objetivos. Cuando utilizamos el device objetivos, vemos que aparece un título y la información que nos indica que escribamos los objetivos de aprendizaje para este recurso. Ahora bien, tengamos en cuenta quién va a ser el destinatario de nuestro contenido. Si van a ser nuestros alumnos, tal vez deberíamos cambiar eh, el título por algo como voy a aprender o qué voy a ser capaz de hacer o qué seré capaz de hacer. Y será importante que redactemos los objetivos de forma que les resulten comprensibles, intentando evitar una redacción profesional como si estuviéramos dirigiendo eh, nuestro eh, texto a un compañero o a un colega de profesión. Una vez finalizado, vemos que aparecen los objetivos resaltados. En este caso, lógicamente, como los hemos eh, eh, puesto al final, Vemos que aparecen detrás del conocimiento previo, detrás de algún elemento de texto. Podríamos volver a editar el contenido y utilizar las flechas que nos permiten moverlo hacia arriba para colocarlo al principio de nuestra unidad.